chicos, os propongo hacer un ejercicio y luego vamos a ver todas las posibles dificultades que pudiéramos tener a la hora de hacerlo ya de una manera diferente y los errores que se pueden cometer pero en principio vamos a procurar hacerlo bien voy a explicarlo bien y después vamos a ir metiéndonos en posibles errores para ir aprendiendo de tal forma que si os ocurriese algo así, pues cómo solucionarlo así que vamos a empezar por haciendo una cuchara puesto que tengo dos herramientas interesantísimas que eh, vamos a aprender así que voy a empezar borrando el cubo y vamos a agregar malla y un cilindro. la idea es hacer una cuchara ¿eh? pero más que la cuchara lo que me interesa es que manejemos esta herramienta que vamos a explicar me vengo aquí a modo edición y vemos ya aquí los vértices verdad si pulsamos la tecla número 7, podremos ver ya la vista en planta de estos círculos. Bueno, pues ahora vamos a hacer, puesto que esto no tiene superficie ninguna, vamos a crearle esa superficie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pulsando la letra E, ¿veis? Luego le damos a la letra S y nos desplazamos con el ratón una cosa así. Le damos al clic, voy a agrandarlo un poco con la rueda del ratón, volvemos a darle a la letra E a la letra S y una cosa así, a la letra E, a la letra S y nos movemos un poquito y vamos creando a la letra E, a la letra S, nos desplazamos un poquito hacia adentro, una cosa así, a la letra E, a la letra S y vamos a ir creando este grupo de vértices y aristas que luego vaya a verle la utilidad, a la E, a la S y finalmente una cosa así y ya me voy a acercar con la rueda del ratón para que veáis qué pretendo hacer cuando queramos unir o fusionar un grupo de vértices ¿eh? pulsamos la letra M y veréis que sale este panel que estáis viendo aquí ¿ve? este panel tan interesante así que vamos a pulsar nuevamente a la letra M y veréis que puedo fusionar puedo fusionar en el centro todas las los vértices, así que voy a ello. cliqueo y fijaros que ha ocurrido. Ha unido todos los vértices aquí en un punto, en un oso. Ya tenéis una herramienta muy interesante. Ahora vamos a la segunda herramienta que también es bastante interesante. Sobre todo para crear desde un plano objetos que posteriormente sean de tipo cóncavo o convexo, depende de, lo, de cómo lo miremos, así que fijaros, nos vamos a venir a esta herramienta que tenemos aquí arriba, esto nos va a permitir deformar todos estos grupos de vértices y aristas, una vez seleccionado desde aquí ve, veréis una serie de opciones, la que nos interesa para hacer el cuenco de la cuchara va a ser este de tipo esfero, una vez seleccionado y esto activado me vengo aquí a mover y cuando le dé al botón izquierdo del ratón sobre la flechita azul cliqueo y fijaros al moverme un poquito ya ha aparecido ese círculo gris bueno pues sin soltar el botón porque si lo suelto veis que ha desaparecido verdad bueno pues si pulso con el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo muevo la rueda del ratón la rueda del centro ¿eh? veis cómo puedo agrandar o sea hacerlo más pequeño o agrandar sin soltar la rueda del sin soltar el, eh, el botón izquierdo del ratón ¿eh? bueno pues ahora qué ocurre que si yo me desplazo veis depende del diámetro de ese círculo gris ¿eh? dependerá de, de ese diámetro la zona afectada veis Para hacerlo más grande o hacerlo más pequeño, podré deformar eh, al gusto el diámetro de todo ese grupo de vértices. Fijaros qué herramienta tan interesante. Bueno, en este caso, como lo que pretendemos es hacer la cuchara, me vengo para acá, voy a seguir haciéndolo más grande hasta que afecte a toda la superficie. Una vez que lo tengamos aquí, como estáis viendo, pues ya puedo darle la profundidad que, que queramos. ¿Que queremos hacer un cucharón? Pues cucharón. ¿eh? ¿Que queremos hacer una cucharilla? pues Cuchara, cucharilla, en fin, ya un poco al gusto. Ya tendríamos este diámetro ¿eh? y la parte cóncava ¿eh? la tendríamos aquí. Bien, pues fijaros qué herramienta más interesante para deformar material. Ahora le voy a dar a la tecla número uno y observo que bueno, ya se vería el perfil de lo que es la cuchara, vamos a darle ahora a la tecla número 7 que es la, la parte que me interesa, vamos a, a clicar aquí fuera y ahora mismo no tenemos nada seleccionado, voy a panear el dibujo usando la tecla shift y la tecla del centro del ratón y me desplazo, me muevo con el ratón sin soltar esas dos teclas y lo que hago es panear, no es otra cosa que desplazar eh, la figura. Ahora fijaros en esta línea roja y voy a seleccionar estas dos aristas. ¿Cómo puedo seleccionarla? pidiéndome aristas, me vengo aquí a arista y selecciono una de ellas y ahora con la tecla Shift pulsada selecciono otra de ellas. Ya tengo dos aristas seleccionadas desde el centro de lo que es la cuchara. Bien. Ahora una vez hecho esto le vamos a dar a la letra E para hacer la extrusión, forzamos para que se venga aquí al, al eje X, pulsamos la letra X a esta altura aproximadamente y ya tendríamos este eje para movernos. En el momento que le demos al clic botón izquierdo del ratón, clic, ya esta cara que hay aquí y esta otra terminarían en esta parte. Por lo tanto, si quiero continuar creando grupitos de cara sencillamente voy a darle nuevamente a la letra e veis a la letra x continuamos clic e x continuamos y así ¿Veis? en este caso me interesaría a partir de aquí ya me interesaría que fuese haciéndose más grande esta zona pues le voy a dar aquí a clic y ahora le vamos a dar a la letra S de escalar, claro que el círculo, lo tengo todavía activado, no me está afectando al, al dos, a las otras dos aristas, entonces podré hacerlo, cuando me desplace hacia abajo con cuidadito, ¿ve? ya puedo ensanchar esta parte de la cuchara, le damos al clic. esto ya no nos hace falta, antes tampoco nos hubiera hecho falta, lo desactivo, y nuevamente le damos a la letra E, a la X, desplazamos, me vengo aquí aproximadamente, le doy al clic y le damos a la S de escalar para hacer ligeramente más estrecho esta parte de aquí. Es ¿No una cucharilla. Bien, ya tenemos esta parte. ¿Qué ocurre? Que esta cuchara está muy plana. ¿Veis que se ha quedado muy plana? Parece más bien una, un dosificador más que una cuchara. Este ancho de aquí también es demasiado ancho en comparación con las cucharas. Bueno, pues no es ningún problema. Nos venimos a la letra A para seleccionar todo el conjunto. Voy a venirme a la letra 7 para centrar esto, que se vea mejor, y nos venimos a escalar todo. Escalamos todo desde el puntito verde. Hago un clic en el botón izquierdo del ratón y lo bajo ligeramente hasta convertirlo en... Ya se parece algo más, ¿verdad? A lo que pudiera ser una cucharilla. Ahora, ¿qué queda? Darle forma a esta parte de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Podemos venirnos a esta parte. Seleccionamos desde el modo seleccionar. Podemos seleccionar todas estas aristas. Quedaría esta nada más seleccionada. Y el movimiento, o sea, lo que es el cambio de giro lo haría desde aquí. Vamos a ver cómo se, se hace una vez seleccionado esto nos venimos a mover desde la tecla número 1 lo vamos a ver mejor y he pulsado la tecla número uno y ahora al desplazarme hacia arriba veis que está ocurriendo eh, hemos conseguido elevar ligeramente esta parte de aquí ahora nos interesaría hacer lo mismo pero con esta parte vamos a seleccionar toda esta zona a ver pues, si seguimos elevando, vuelvo a darle a la tecla número 1, y si lo elevo otro poquito más, ya empezaría esto a tener esa forma característica de la cuchara ¿Vale? Aquí se podría crear un loop, haciéndole una curva más suavizada, pero eh, el objeto de esta práctica, ya os he dicho que lo que más me interesaba era que aprendiéramos a crear cuerpos cóncavos y convexos a partir de esta herramienta, que podíamos elegir, ya profundizáis si queréis practicar desde aquí veis las otras opciones, son muy parecidas y cuando seleccionemos algo, en este caso voy a seleccionar esto y tengamos esta opción seleccionada al pulsar sobre cualquiera de estos puntos, le damos al clic ¿verdad? aparece ese círculo que es el que nos va a permitir deformar un grupo de vértices y aristas bueno pues Ahí está la, la práctica hecha. Bien. Espero que os haya gustado. Y ahora vamos a acercarnos a... Bueno, pues esto ya no tiene más complicación. Podemos darle ahora a la tecla número 1. Le damos a la letra A para seleccionarlo todo. Le damos a la letra E, ¿verdad? Y forzamos a que sea desde la línea azul que sería el eje Z. Le damos a la Z. Usamos una vez a la letra Z y ya, ¿veis? si pulso la letra Z fuerzo a que el, la extrusión que voy a hacer ahora se haga desde el eje Z pues ya es el momento de darle el espesor del acero que pueda tener esta cuchara Vamos aquí al clic aproximadamente eh, quizá un poquito más, ligeramente más, así y ya tendríamos en tres dimensiones la cuchara ¿qué queda? pues venirnos a modo objeto y suavizar todo esto, botón de la derecha sombreado suave y tendríamos nuestra cucharilla. Bien, luego ya quedaría darle textura. Desde aquí, ¿verdad? Le daríamos los colores y tendríamos nuestra cucharilla. De aquí a nuevo. Y ya sabéis cómo se hace esto. Le pulsamos aquí, subimos la, la luminosidad, nos venimos aquí a metálico y en rugosidad lo bajamos. Para verlo esto, nos veníamos aquí, a esta opción, ¿verdad? Y ya tendríamos nuestra cucharilla, pues, bastante realista. Le quitamos esta opción para quitar la parrilla de, de detrás y aquí estaría. Esto ya os he dicho que podríamos mejorarlo con un loop, pero no era el objeto de la práctica. Y aquí, pues, tendríais una cucharilla. ¿eh? Vamos a ver ahora los posibles errores que os podéis encontrar a la hora de desarrollar esta práctica voy a borrar esta cucharilla y vamos a ver los posibles errores con los que os podréis encontrar vamos a empezar con los posibles errores le damos la tecla 7 que era importante le decíamos agregar agregar malla y dentro de malla decíamos que queríamos un círculo verdad este círculo una vez seleccionado hasta aquí no habría ningún problema nos vendríamos a modo de edición y veríamos esto bien para panear esto como estoy paneando repetimos la tecla chip pulsada que es la tecla que hay al lado de la tecla z que está mirando hacia arriba, es una flechita hacia arriba y mmm, con el botón del centro de lo que es la ruedecilla, esa ruedecilla del ratón la pulsamos hacia abajo y sin soltar esas dos teclas podremos movernos libremente por la pantalla. Hecho esto, vamos ahora a la letra e, pulsábamos la letra e de excluir, ¿verdad? Y podíamos ya... Nos iba a aparecer esto. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué, que le diéramos aquí al clic sin darnos cuenta, por ejemplo. Y decimos, ¿y ahora qué hago? bueno Pues acordaros. Editar, deshacer. Estamos viendo posibles errores. Vamos a la letra E. Uy, que se me ha quedado. Le he dado otra vez al clic. Bueno, pues control Z o oh, la tecla editar, deshacer. ¿Qué haría exactamente lo mismo. Daría un paso hacia atrás. Si pulsamos dos veces control Z, pues lógicamente daría 3, 4, todos los pasos hacia atrás anteriores. Una vez hecho esto, le damos y comentado, ya le daríamos a la letra E, le damos a la letra S y continuamos. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a seguir con la E, no habría ningún problema hasta aquí, ¿verdad? Le damos a la E, le damos a la S y vamos a entender que le damos aquí al clic, sin darnos cuenta, hacemos clic y nos venimos aquí fuera y decimos clic. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos continuar con la práctica? Pues son posibles errores que pueden ocurrir. Mira, una forma sería esta, ¿no? Volver a seleccionar todos estos vértices uno a uno. Ahora, si quiero seleccionar este otro grupo de vértices, no puedo. Seleccionaría este y estos desaparecen. Para que se sigan seleccionando todos los vértices que vaya eligiendo, debo pulsar la tecla Shift y sin soltar la tecla Shift, Voy seleccionando todos los vértices que quiero que se vean afectados en la extrusión. En este caso, ¿veis? Hago así y voy seleccionándolo. Hay otra manera más rápida, que ahora vamos a verla. ¿ve? Y, en definitiva, ya hemos retomado el ejercicio para continuar extruyendo. ¿Veis? E, S, y podríamos continuar. Bien, le voy a dar a la tecla Control Z, que es lo mismo que decir hacia atrás, ¿verdad? ¿Veis? Todos los pasos que hemos ido dando lo está volviendo a repetir, pero en este caso hacia atrás. Bueno, una vez hecho esto, vamos a, a seleccionar este grupo de vértices de otra manera. Nos venimos aquí, ¿veis este, esta opción de seleccionar? Que aparece como una flechita en la esquina inferior derecha. La pulsamos aquí y sin soltar el dedo del ratón podemos elegir distintas formas en este caso nos interesa que el seleccionar tome forma de círculo veis aquí cuando suelte aparece un círculo pues pulsamos la tecla shift y con el botón izquierdo del ratón pulsado sencillamente nos desplazamos ¿veis? alegremente por aquí y vamos seleccionando ¿veis? sin ningún problema todos los vértices de esta manera lo habremos hecho mucho más rápido que la primera forma que os he mostrado. No tiene más complicación, pues ya otra vez a la E, a la S y podríamos continuar haciéndole los loops a esto. Bueno, llegado aquí, ya hemos visto la, las posibles complicaciones. Volvemos a retomar el, el seleccionar como lo teníamos al principio, que desde esta opción, ¿verdad? Seleccionar marco. Y ya está. Ahora ya que quedaba la siguiente letra mágica, que era la letra M, que nos permitía fusionar todos esos vértices seleccionados en el centro. Vamos en el centro y ya está. Ahora debería dar la, la prueba más complicadita, porque, porque aquí nos pide un poquito de destreza. ¿eh? Si lo que quiero es mover esto, acordaros, teníamos que tener seleccionada esta opción y desde la opción mover, con esto seleccionado, acordaros y nos veníamos aquí a mover al pulsar sobre la, LED, eh, la flechita azul veis que y sin soltar esperamos un pelín o movemos ligeramente un poquito esto y aparece la ruedecilla esa gris a todo alrededor que es la parte que se verá afectada vamos a exagerar esto pero si hago más pequeña la ruedecilla veis cómo ya afecta a menos grupo de vértices así veis ahora cómo se hace esto pues con un poquito de destreza con el dedo índice ¿eh? pulsamos, si sois diestro, con el dedo índice mmm, pulsáis el botón izquierdo del ratón y con el dedo corazón ¿eh? movéis la ruedecilla hacia adelante o hacia atrás. ¿veis? Hay que tener un poquito de cuidadito, y, pero vamos, que estoy seguro que vais a pillarle el truquillo pronto. Y una vez que lo hemos seleccionado Ya podremos aumentar o disminuir La profundidad De todos estos vértices Creo que con esto ha quedado bastante Claro y explicado Todo esto Ya quedaba pues darle a la tecla número 7 seleccionábamos los vértices Voy a intentar ir más rápido Nos veníamos aquí Con, los, con las aristas seleccionadas Estas dos, ¿verdad? Teclas chip pulsadas. Ya teníamos las dos seleccionadas Nos alejábamos un poquito, paneábamos esto le damos la letra E de Extruir. Le damos la letra X, puesto que esto que estáis viendo aquí es de color rojo y esta línea es de color rojo. Pues sabemos que tenemos que pulsar la letra X que hay aquí. Le damos la letra X. Hacemos clic. Volvemos a la E. Eh, volvemos a la X. Seleccionamos esta media altura. Clic. Y nuevamente podríamos hacer una E. Una X y finalmente llegamos a esta parte de aquí y desde aquí si queríamos escalarlo le damos a la s puesto que estos dos estas dos aristas están seleccionadas al darle a la s podíamos hacerla más grande o más chico así finalmente e, s, para control, le damos aquí me, le damos escape le damos a la e a la x y, y llegado a este punto o la letra S, podemos hacer más grande o más chico, pero ¿qué ocurre? que se ve afectada la ruedecilla esto. Entonces, lo que voy a hacer es hacer más pequeño la ruedecita, ¿veis? para que se vea afectado nada más que las dos caras últimas que aparecen aquí. Vamos al clic, podríamos hacer esto más grande o bien seleccionando estas dos, también podríamos escalarla, le damos a la letra S y escalamos un poquito más esta zona de aquí estáis viendo bueno ya una vez hecho esto podemos alargar porque veamos que las proporciones no se ajustan demasiado podemos seleccionar todo esto e ¿eh? incluso si vamos a seleccionar esto le vamos a dar a mover y hacemos un poquito más larga la cuchara ¿veis? desde aquí hoy haríamos ligeramente más larga la cuchara así ¿veis? ahora le damos a la tecla número 7 Quedaba ya seleccionando todo, le dábamos a la, al botón escalar desde aquí y desde el puntito verde vamos a quitarle ya, acordaros, quitarle esto cuando no nos haga falta, eh, nos va a molestar mucho menos a, para conseguir esto. Entonces le damos aquí a, al botoncito verde y ya tendríamos la forma de la cuchara. Eh, esto de aquí lo seleccionábamos y lo movíamos, ¿no? Seleccionamos esta parte de aquí y bueno, a ver, desde aquí todo esto le damos a mover, desplazamos con la tecla 1 para asegurarnos, le damos a la 1 y aquí, llegado aquí a este punto volvíamos nuevamente, pero en esta ocasión seleccionábamos solamente esta parte de aquí. Volvíamos a pulsar la tecla número 1 y seleccionamos ligeramente la Una cosa así, que es la forma que suelen tener las cucharas qué quedaba después, darle volumen a todo esto. Pues con la letra A pulsada, pulsamos la letra A, es lo mismo que seleccionar todo lo que nos hayamos traído del modo objeto. Le damos a la tecla número 1, le damos a la E, y en este caso fijaros que la línea mmm, azul es la correspondiente a la letra Z. Pulsamos la letra Z, ¿verdad? Y ya forzamos a que sea eh, este eje desde el cual se produzca la extrusión. Pues llegando a este grosor aproximadamente, ¿Eh? Le damos al clic y ya le habríamos dado volumen a la cuchara. Ya no queda... Bueno, no creo que tengáis más dificultad. Siempre que demos paso hacia adelante de forma equivocada, editar, deshacer. Otra cosa muy importante es que cuando tengáis vuestro trabajo hecho, o a medio hacer, si no os da tiempo, archivo, guardar como, y lo guardáis en una carpeta de vuestro donde tengáis guardado los sucesivos ejercicios que vayamos haciendo y de esa manera pues tendréis la, lo que es la, las carpetas organizadas nos venimos aquí a modo objeto y ya desde aquí elegimos un nuevo color o textura para este objeto y lo, lo que ya hemos hecho otras veces seleccionamos hacia arriba nos veníamos aquí a metálico al 1 y rugosidad al 0 o casi al 0 para desde aquí desde esta opción poder ver el resultado está faceteado veis que tiene estas esta facetas o estas caras seleccionadas. le damos al botón de la derecha sombreado suave y ya pues tendríamos nuestra cucharilla le quitamos este este fondo de parrilla y desde aquí ya estáis viendo la cucharita pues bastante realista que detrás queréis ponerle un plano con un fondo de de, un, de una mesa, un comedor o cualquier cosa pues también podéis hacerlo o bien desde una fotografía que podáis poner aquí detrás o bien desde la opción esta que tengo aquí que es eh, el mundo, el entorno, desde el entorno podéis elegir una, una zona, a ver si se me ocurre esta habitación por ejemplo, a ver, voy a picar en esta habitación y le voy a subir y, de, y quitar el desenfoque para saber dónde ponemos la cucharilla. que queremos ponerla ahí? Pues nos la dejamos un poquito. Y ya tendríamos la cucharilla ahí encima de un escritorio. Por ejemplo, junto a, a lo que es el, estos cafés que hay aquí. Que queremos acercarlo un poquito más. Pues vamos a intentarlo. Desde rotación, ¿veis? Podemos girarlo ligeramente más para allá o más para acá. Y aquí podríamos dejar esta cucharilla. En esta mesa donde hay dos vasitos por ejemplo. Espero que os haya gustado esta práctica Y chicos, pues seguimos avanzando Mucho ánimo